Este jueves fue aplazada la revisión de medida cautelar contra Johnny Real de 28 años de edad, y Edwin Morel, alias La Vaca, acusado de quitarle la vida a palos al comerciante Alcadio Caro Checo, hecho registrado en el municipio de Pimentel. Está en la etapa preparatoria, hoy se estaba conociendo eh, la revisión de la medida de coerción, misma eh, que fue aplazada para el día 8 del corriente mes. Asegura los culpables deben ser condenados a 30 años por tan horrendo crimen. Una condena eh, de 30 años como amerita una, el horrendo crimen que se cometió en contra de este humilde ciudadano. Eh, queremos esa condena para los dos imputados. El abogado Pedro Reyes, representante legal de los imputados, aseguró que su representado nada tiene que ver con el hecho.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 Recordamos en torno a este hecho que el hoyo chizo fue hallado amordazado con múltiples golpes, próximo a un pequeño negocio que tenía en el sector Buenavista del referido municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.